Y los que se cuentan, el día de hoy les voy a dar contexto de esta persona y les diré quién es y también qué es lo que hizo. Bueno, ella es Isabela Guzmán. En su tiempo fue una adolescente de entre 17 a 19 años, la cual no la pasó del todo bien que se diga, ya que literalmente tuvo que ver cómo sus padres peleaban y aún peor, cómo se divorciaban. Esto en sí afectó negativamente a Isabela, llegando a agarrar una actitud negativa y en especial de rebeldía contra su propia madre la cual en sí fue la única que decidió cuidar a Isabela desde que era niña, desde que pasó por el divorcio hasta la actualidad. Pero la madre cometería un error muy grave, ya que ella solo buscaba a alguien más, una persona con la cual podría pasar el resto de su vida, pasar su vejez, y aún mejor, un nuevo padre para Isabela. Pero Isabela no lo tomó del todo bien que se diga, al principio lo tomó como ña, pero sería luego de meses, Años en donde Isabela ya no aguantaría más. Un día, esta se escapó del colegio, regresando rápidamente a casa, con intenciones no del todo buenas, que se diga. Ella se percató que sus padres estaban ocupados. Una se estaba bañando, que es la madre, y su padre, sabiendo, haciendo quién sabe qué. Ella entró a su cuarto y de ahí sacó dos cosas. Primero sacó un bate y de ahí sacó un cuchillo. Con lo cual esperó pacientemente a que su madre saliese del baño. Atacándola sin piedad y sin remordimiento a su propia sangre. Dándole un bate en la cabeza. La cual en sí aturdió temporalmente a su madre. Y hasta ahí parada frente de su madre. Literalmente agarró el cuchillo. Y sin remordimiento, sin humanidad, sin nada de nada. Atacó salvajemente a su madre. Llegó a darle hasta 71 puñaladas. Lo cual en sí me atristece un poco. Para su mala suerte de Isabela, su padre captó y en especial se percató de todo lo acontecido. Actuando rápidamente decidió llamar a las autoridades, las cuales acudieron con mucha eficacia y rapidez hacia Isabela. Ella al darse cuenta de esto decidió escapar hacia un Walmart, esperando ahí casi dos horas. Ay, ¿Cómo fue que se la delataron por sí? Ya que se podría decir que asesinó a alguien más ahí. Gracias a la autoridad por sí y tres hombres más la capturaron y fue juzgada. En el juicio grabaron un pequeño fragmento en la cual se aparecía Isabel actuando de una manera muy extraña. En la cual ella sonreía y hacía gestos muy raros. Este sería en sí todo el contexto. Y aquí es en donde se me formulan dos preguntas. Uno, ¿qué tiene que ver con TikTok? Y lo más interesante, ¿por qué es lo que hizo? ¿Qué tiene que ver con TikTok? Bueno, hace una semana se podría decir que varios creadores de contenido de la plataforma TikTok empezaron a crear videos referidos a Isabela. Desde bailando hasta realizando los mismos gestos que ella hizo en su juicio. Lo cual en sí me atristece un poco. Luego de eso, se podría decir que, ¿por qué es lo que hizo? Al principio en el juicio le dijeron que ella tenía como una especie de trauma. O aún peor, una esquizofrenia muy severa. Lo cual la llevó a cometer los diversos actos ya mencionados. Y aquí es donde lleva mi opinión. La cual yo creo que sinceramente me duele por parte de las personas que aún la apoyan. Y como pasó con Divon anteriormente. Me dan asco las personas que lo apoyan. Me dan pena de que literalmente solo se fijen en lo físico. Más no en lo que realmente son. Con estas palabras me despido. Y espero que no se vuelva a repetir. Y soy Adrus, se cuidan Hasta la próxima, chao